va a estar, estará grabado, así que también se podrá ver de manera síncrona posteriormente. Eh, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión. El tema de hoy eh, será análisis de datos para el bien común. Para nosotros es un placer tener a Camila Rangel um, en, esta, en esta charla. Camila es uh, física. Inicialmente eh, trabajaba en el experimento Atlas eh, y actualmente es análisis de, hace análisis de datos, es uh, Data Scientist en el Instituto Alan Turing en Londres, Inglaterra. Muchísimas gracias Camila por unirte, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y contarnos más de cómo hacemos el análisis de datos para el bien común. Gracias, Reina. Un placer estar aquí. Gracias por invitarme. Eh, voy a compartir mi pantalla. Eh, voy a necesitar que me digan si se ve lo que yo quiero que se vea o lo que no quiero que se vea, que siempre es medio complicado. Eh, a ver. OK. ¿Ven mi pantalla? Como presentación. Sí. sí. Y si muevo, ¿se ve? Se sí. mueve. todo no, funciona. Pues, okay. sí. Ok, bueno. Eh, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y por, por, por, por, por participar. Este, como dijo Reina, yo soy Camila, yo eh, estudié física y hice un doctorado en física de partículas y desde hace como cinco o seis años he estado trabajando en, eh, como científico de datos en organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro por lo que quizás me este, hace es la persona indicada para, para hablar un poco de, de la ciencia de datos con impacto social. Eh, entonces, bueno, empecemos eh, definiendo un poco qué es la ciencia de datos, al menos lo que creo yo que es la ciencia de datos. Me parece que esto es un concepto amplio y que cambia mucho. Creo que hace cinco años la ciencia de datos era algo distinto de lo que se ha vuelto ahora. Pero si pensamos en general, la ciencia de datos es un, es un, es un campo muy interdisciplinario, donde tienes este, un campo de conocimiento, un, un, un campo en el que quieres hacer estudios a, eh, entender algo, resolver un problema o, o crear una aplicación que pueda servir a algunos usuarios y en ese campo se mezcla entonces la ingeniería de software, la ciencia de la computación, la estadística, la matemática, para poder crear esa, esa aplicación, esa solución, ¿no? ese, ese conocimiento multidisciplinario. Yo creo, en esta en mi opinión como personal, pero, pero creo que la ciencia de datos, el, el fin último de la ciencia de datos, no es necesariamente lo que sería en, en un proyecto científico, que es una publicación, un libro, un, un, un, un descubrimiento, es más bien crear cosas aplicadas que puedan ser útiles. Eh, entonces eso quizás es la diferencia un poco de campos de... como por ejemplo eh, la física de partículas, la astrofísica, Hace mucho tiempo están haciendo este tipo de cosas, mezclando todos estos tipos de campos de ingeniería de software, la, la computación, la estadística, con la física, ¿no? para crear, para descubrir cosas, para aprender cosas nuevas. Eh, pero eso se hace con el fin de, de, de, de, de expandir nuestro, nuestro conocimiento fundamental mientras es que en ciencia de datos estamos quizás queriendo resolver un problema o, o creando una aplicación este, que, que puedan usar otros. Y el boom de la ciencia de datos en los últimos años ha venido sobre todo porque el sector privado se ha dado cuenta que puede usar, hacer uso de, de este tipo de, de conocimiento y de forma de, de, de hacer las cosas para crear eh, beneficios financieros al final. ¿no? Este, las grandes compañías tecnológicas se dieron cuenta que pueden, pueden <ríe> hacer dinero vendiéndonos publicidad, eh, poniéndonos publicidad que sea altamente como, eh, eh, ajustada para lo que nosotros queremos ver, entonces es más probable que terminemos comprando lo que, lo que ellos no quieren vender. Entonces ellos hacen más dinero. Eh, pero bueno, no todo, es la, la, no, no todo en ciencia de datos es necesariamente este, para hacer dinero para compañías privadas en el sector tecnológico. Este, también se pueden hacer el mismo tipo de ideas, este, se pueden extrapolar a otros campos eh, y al, al campo del bien público. ¿no? El, o de hacer cosas que, que, que generan impacto social positivo. Entonces, aquí en esta lámina yo les estoy mostrando unos ejemplos de cosas que me vinieron a la cabeza cuando me pidieron que, que diera esta charla, que bueno, qué tipo de, de, de organizaciones hacen, usan datos para, para, para el bien público, ¿no? el bien común. Y entonces... Aquí tenemos un par de, bueno, este, our World in Data, si no lo conocen, he puesto links a todo esto y no sé si después les van a pasar las láminas, los invito a que, a que, a que visiten esa, esa página, es, es realmente un, un, una maravilla, es una forma de, es, es, un, es como una publicación donde se usan datos abiertos de de gobiernos, de, de instituciones este, como la ONU, como el Banco Mundial, etcétera, para entender el mundo, para entender este, las economías, para entender eh, la pandemia, para entender muchas cosas. No puede pasar horas ahí mirando eso. Hay otras organizaciones como este DataKind, eh, que es un, una organización, creo que está entre aquí el, en el Reino Unido y en Londres, donde ellos logran, este, hacen como pa, parean a gente con las habilidades analíticas y técnicas con pequeñas organizaciones este, sin fines de lucro que quieren resolver un problema. Entonces, un poquito como lo que está pasando en este jacatón, pero quizás a más largo plazo. Eh, y bueno, ahí, por, también puse la conga, porque Porque la conga obviamente este, está tratando de hacer lo mismo en, en, en distintas capacidades. Y, y este, este, hace la semana pasada, de hecho, me, me enteré del de este, el AI, AI for COVID Program for Global South, que parece ser una una organización que está tratando de unir este, como conocimientos de, que puedan usarse con inteligencia artificial, la ciencia de datos, etcétera, este, para, para, para ayudar al, al, al ataque del problema de COVID en el Global South. Así que bueno, hay, hay, hay mucho, mucho campo que, que, que se puede, hay muchas formas de, hacer, de usar la ciencia de datos para el bien común. Y, y bueno, antes de hablar un poco más en detalle, yo quería describir un poco cuáles son las misiones de la ciencia de datos? Así, ¿Qué tipo de tareas la ciencia de datos trata de, de, de, de, de resolver? Y yo diría que son tres. Una es descripción, otra es predicción y la otra es inferencia. O sea, hablemos un poquito de qué es lo que hace la, la, la descripción, por ejemplo. Y que yo estaba, estaba viendo el, los, los retos que estaban ustedes trabajando y creo que algunos de esos tienen, tienen que ver con, con, con, con hacer descripción. Y la descripción fin, se centra en resumir y describir, de visualizar patrones y tendencias de los datos. Esto puede ser útil para, por ejemplo, entender, eh, tener una comprensión contextual de, de, de lo que está pasando en algún lugar con, algún, con algo en, en particular. O sea, por ejemplo, en esta lámina, yo les estoy mostrando la, la prevalencia de la malaria en distintos lugares del mundo, usados por esta página que les dije, Our World in Data. Este, entonces, ellos recogen datos de casi de, que, que retornan todos los países y lo ponen como una visualización que, que nos ayuda a nosotros y ayuda a políticas públicas, nos ayuda a entender dónde está la malaria. ¿no? Este, entonces la, eh, eh, la, la descripción es totalmente data-driven. ¿no? Significa este, tomar datos, convertirlos, visualizarlos, este, hacer, eh, estadística, eh, sacar estadísticas de resumen, etc. Y no, no significa modelado estadístico, por ejemplo, simplemente entender, un, entender qué es lo que pasa en los datos que tienes, como los datos crudos. Eh, pero por más que se parezca algo como simple, ¿no? No, no es para nada poco importante. De hecho, en cualquier caso donde quieras hacer predicción o inferencia, tú tienes que empezar por entender tus datos muy bien y, y necesitas hacer muchos esfuerzos para describir los datos, ya sea visualizando, resumiéndolos, etcétera. Otra de las misiones de la ciencia de datos es la predicción. Este, y creo que esto, la mayoría de lo que hablamos de inteligencia artificial, de machine learning, lo que está tratando de hacer es predicción. Es basado en una cantidad de datos, puedo predecir qué va a pasar si me viene un evento que no conozco, pero que se comporta como esta cantidad de datos. Entonces, bueno, eh, hay muchos ejemplos de, de, de machine learning. Eh, yo, yo escogí este de porque estamos hablando de ciencia de datos para el bien común, este, donde eh, eh, usan detección de imágenes entonces para, para prevenir la caza de, de, de marfil de, de elefantes. Entonces usan este, imágenes satelitales de drones, toman muchas, muchas fotos durante un periodo largo de tiempo y alguien luego va a mano a... Este, a, a, a decir, bueno, aquí parecía haber alguien que estaba cerca, o iba, iba a cazar un elefante, o iba, iba sí, a, sí, de, de, de estas personas que quieres parar, y luego entonces lo que sucede es que tienes muchos datos, le, les pones la, la, la, la, la label, la, la, los anotas, y luego se lo das a un, un modelo de Machine Learning que pueda detectar luego a tiempo real cuando haya eventos que se vean desde de estos drones que están tomando fotos, de, de, de que pueda haber gente tratando de, de hacer esto. Este, este, este ejemplo lo saqué de, del, de, de este link que está aquí, que es un reporte de McKinsey de, de ejemplos de cómo se hace eh, ciencia de datos para el bien común. Y me pareció bastante completo. Si están interesados, los invito a que, que lo lean. Este, hay, hay muchos, muchos ejemplos interesantes. Y bueno. El, el, el asunto con la predicción, nuevamente, es que bueno tenemos estos datos, se los metemos a un modelo de Machine Learning que, que logra entender la, la, la, las características o las complejidades que hay entre las variables de los datos y luego te, da, te, te hace un forecast, te hace un, una predicción a qué, qué puede pasar si, si ves datos iguales. Pero el modelo de Machine Learning no necesariamente te puede decir por qué está pasando esto. ¿no? Es, simplemente es, es, es predecir, es clasificar, es, es, es detección de, de, de eventos. Pero si quieres aprender que, por qué ciertas cosas están pasando, el, el, el, estos modelos necesariamente sean el, el, el, lo mejor. Entonces, por eso hablo de la inferencia como otra de las misiones de la ciencia de datos y separado de la predicción. Tú puedes hacer predicción e inferencia al mismo tiempo, pero, tú también, pero puedes hacer predicción que no necesariamente sea inferencia. La inferencia es mucho más común en las investigaciones científicas tradicionales que conocemos, en experimentos controlados, donde... Tratas de medir algo, qué, qué es lo que pasa en un experimento, y se centra en tratar de comprender cómo una, una cosa puede influir otra, ¿no? Este, entonces, hacer medidas o estimaciones de que el cambio de un factor puede cambiar otro. Este, entonces, en, en la inferencia no solamente usamos los datos como, como, como parte de tratar de, de, de entender, sino también usamos nuestro conocimiento, ¿no? modelos. Entonces, un ejemplo que quería mostrar aquí es este, el, el que vemos aquí a la izquierda, es eh, cómo sabemos que los humanos están causando el cambio climático. ¿no? Entonces, tenemos nuestras observaciones, tenemos los datos de, de cómo está aumentando la temperatura eh, y hay simulaciones basadas en el conocimiento que hay de, de, de, de, de, en el campo, en, en ese campo, de cómo aumentaría la temperatura si solamente fueran este, aerosoles o si fueran... Este, solo eh, eh, si fueran este, como dicen esto del calentamiento los gases invernaderos pero que son que vienen de, de una contribución natural y no necesariamente del hombre y tal. Este, entonces tú tienes tus datos pero también tienes modelos tienes información extra con la con la que tú eh, extraes información y, y bueno y eso nos permite hacer cosas como este, bueno como counterfactuals que se llaman, o ¿no? como qué pasa si, qué pasa si entonces la temperatura aumenta 1,5, que está un poco hacia el, el, en esta figura a la derecha. O sea, basado en nuestros, podemos, en nuestros modelos podemos luego decir, bueno, esto es lo que pasaría, o qué pasa si la temperatura aumenta más, etc. Entonces, bueno, este, ahora que sabemos un poco cuáles cuál son las misiones de la ciencia de datos, este, yo... Eh, en lo que queda de la presentación voy a hablar de cosas que he hecho yo de mi trabajo. Eh, yo trabajo en el Alan Turing Institute, que es el Instituto Nacional de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial del Reino Unido. Y aquí les, les pongo un poco la misión que decimos que es lo que hacemos en el Turing, que es este, dar grandes saltos en la investigación de ciencias de datos para cambiar el mundo a mejor. Si lo hacemos o no como tal, este ya es, es otra historia, pero pero eso es lo que queremos hacer. O sea, por tanto, estamos tratando de hacer ciencia de datos para bien común. Y una de las cosas que yo he trabajado en los últimos par de años este, y que creo que es uno de los retos más grandes que ha tenido la ciencia de datos este, en, en esta época es el COVID, este, es el manejo de la pandemia y entender qué está pasando en la pandemia. Entonces una, un, este, dentro del Turing se hizo como una colaboración con la Royal Statistical Society, eh, que es, la, el, es como el, el, el cuerpo de de estadística del Reino Unido, eh, donde están los expertos, para ayudar a la, a la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido para tomar decisiones. Entonces, como un puente, la, la idea de este laboratorio es, eh, la Agencia de la Seguridad eh, Sanitaria, el UKHC, le llamamos, tiene como su propio equipo de ciencia de datos que trata de resolver problemas rápidos, ¿no? Este, ¿Qué está pasando en tal zona o con tal variante? Mientras que en este, en este laboratorio nuestro es como tratar de tener unos proyectos un poco de más largo plazo que puedan ayudar a resolver problemas que sean un poco más complejos, que no se pueden resolver en, en, en, en, en la semana que hay que resolver los problemas, como ha pasado con la pandemia. Entonces, y, y también el, el, el, el laboratorio este tiene como un enfoque de, de hacer modelos interoperables que permitan que, hacer modelo, que, que los modelos que construimos para una cosa se puedan usar para otra. Y, y, y sean reutilizables y sean y, y, y, y que ayuden a resolverlos. Este, porque al final con el COVID estamos tratando de resolver más o menos el mismo problema, pero de distintas áreas. ¿no? Entonces, si, si, si tus modelos son interoperables, este, puedes eh, eh, eh, ese, ese trabajo se hace bastante más fácil. Entonces, algunos pro, proyectos hasta la fecha eh, que hemos trabajado este, es eh, investigar la, la, las desigualdades sociales en el riesgo del COVID-19. Este, Aquí al menos en Reino Unido sucede que eh, los primeros confinamientos realmente no ayudaron a toda la población, sino que ayudaron más o menos a la clase media que se pudo quedar en casa. Entonces, obviamente que cuando miras a los datos y, y, y, y comparas y, y tomas en cuenta este, este, este, eh, niveles socioeconómicos o donde la gente trabajaba, lo, es evidente y se ve. Y bueno, ahí hay una lista un poco de, de los proyectos. Yo voy a hablar de un par con, con el que he estado asociado a, eh, eh, más cerca. Uno de estos es, bueno, es una tarea de predicción, como les digo, donde estamos tratando de predecir la prevalencia local del COVID-19 usando, la, eh, usando las pruebas rutinarias. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno pasa en el Reino Unido, en Francia, en Colombia, estoy seguro que en todos lados, sabemos muy bien que el, que el número de pruebas positivas que tenemos en el día no es realmente un reflejo de, de, de la prevalencia, de cuánto COVID hay en una zona, porque hay un... hay, hay, hay, un, eh, hay, hay, hay como se diría, como un, un, un, un, un, un, hay una causalidad que pasa de, cuándo, de, de por qué tienes una prueba y por qué sales positivo. ¿no? Primero, no todo el mundo quiere hacer pruebas. Los que se hacen pruebas, no todo el mundo tiene acceso a pruebas. Este, no todo el mundo tiene síntomas. Entonces hay, hay muchas razones distintas por las que tú puedes terminar haciéndote la prueba y esas razones también pueden, pueden cambiar, que es lo que ha pasado mucho, al menos aquí al final de la... <risa> Perdón, mi perro. Eh, al final de la pandemia es que el gobierno, por ejemplo, ha empezado a decidir que ya no, aunque tenga síntomas, no tienes por qué hacerte pruebas. Este, ciertas personas tienen derecho a pruebas, otras no. Entonces eso ha ido cambiando con el tiempo. Entonces ya mirar el número de, de pruebas positivas no es realmente, no refleja lo que está pasando atrás. Afortunadamente aquí, en, al menos en el Reino Unido, este, la, la Organización Nacional de Estadística hace como sampleos eh, como dos veces al mes, creo, donde manda pruebas eh, PCR a una, a, una, a una muestra proporcional de la población para determinar cuál es la incidencia real, ¿no? cuál es la, eh, cuánto COVID hay en ciertas regiones. Y, y lo hace con una granularidad suficiente para poder determinar, por ejemplo, hasta el nivel de tu municipio, cuál es, cuál, eh, equivalente al municipio de aquí, cuál es la, la prevalencia. Entonces podemos usar eso, sabiendo, sabiendo que tenemos esto, estos experimentos controlados, podemos luego entonces usar este, los, las, las pruebas que tenemos reales con el experimento controlado para predecir, basado en las pruebas y durante un periodo de tiempo corto, cuánta, cuánto COVID hay realmente. Entonces esto se llama el, el, el, como el remover el sesgo del, del, del, del, del valor como crudo de las pruebas, del número de pruebas para que te dé la, la prevalencia. Y esto pues obviamente es bastante, se ha vuelto más útil ahora que, que hay menos pruebas y que, y, que, y, que, y, que, y, y que las cosas están cambiando muy rápidamente. Otro ejemplo de, de proyecto en el que he estado trabajando es nuevamente predicción de la prevalencia, pero ahora usando las aguas residuales. Eh, resulta que este, las aguas residuales son una forma de determinar cuánto COVID hay en una región. Y es una forma temprana también, porque la gente empieza a, a, la, se empieza a detectar que hay un pico de, de, como que un, de contagio. Antes porque la gente siempre va para el baño, ¿no? entonces siempre va a haber, este, siempre va a haber señal mientras que tardas un poco más en tener síntomas, hacerte la prueba, que te lleguen los resultados y que luego, por ejemplo, termines el hospital cuando estás solamente mirando las, las hospitalizaciones. Entonces, y hacer, sacar muestras de aguas residuales es algo que no es necesariamente muy caro, es probablemente menos caro que hacer pruebas PCR, entonces, si tienes como una forma de, de seguir el, el, el, la, la evolución de, de, de cuánto hay en las aguas residuales a una, a, en, una, en una granularidad local, este, puedes entonces estimar la prevalencia. Y eso es un poco lo que les estoy mostrando en esta figura que estamos aquí. Aquí en la izquierda es, el, es, es, es, el, es una figura de eh, como la cantidad de COVID que se medía en, en, en promedio en muestras en una zona, como función del tiempo, esto es 2021, donde teníamos la variante Delta, entonces había mucho COVID, esto creo que es Londres, y se ve que aumenta y como que se estabilice, luego que baja, y eso si lo comparas con, el, con, con, con la, la, la prevalencia que se estimaba de, de, de, de estos otros modelos, eh, es equivalente. Pero lo que sucede es que este, no puedes tomar pruebas de todas las aguas residuales de todo el país, no eso eso, eso va a costar mucho dinero. Entonces, lo que sucede al menos este, por ahora aquí es que se toman a un, a un número eh, fijo de lugares que están de alguna forma más o menos representa la la población que tenemos, no. Eh, pero no puedes tomarlo en todos lados. Entonces para poder entender y tener un mapa más este como o, o homogéneo de ¿Cuál es la, la, la, cuál es la concentración de COVID que hay en las aguas residuales, en todos lados, necesitas un, construir un modelo estadístico, un modelo espaciotemporal que, te, que, que, que aprenda de los datos que tienes y pueda predecir en lugares donde no tienes datos. Normalmente esto es bastante importante, sobre todo en este momento, porque como digo, se están tomando menos pruebas, se quiere gastar menos dinero en COVID, al menos aquí. Eh, y también se quieren tomar menos muestras, por ejemplo, de las aguas residuales. Eso es lo que el gobierno está, está, está, está empezando a pedir. Entonces, parte de nuestras tareas es decir, bueno, cuántos, cuántos lugares puedes sacrificar y no tomar muestras sin perder, eh, si, pero aún tu modelo te puede dar una buena estimación de lo que está pasando en todo el país. Esto es un, un trabajo en progreso, de hecho, no, no, no, todavía, todavía no tenemos resultados finales, pero pero sí, algo bien interesante y con, y con aplicaciones bien, bien puntuales. Ahora, otro ejemplo que les quería mostrar del Turing, yo no, no, no he trabajado en este proyecto, pero me pareció chévere, es un proyecto que se llama Mujeres en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, y la idea del proyecto en general es, es, es entender la participación de las mujeres en estos campos, que es bastante bajo, en el Reino Unido creo que son como 17%, de los científicos de datos o los investigadores que trabajan en esto son mujeres y tratan de investigar qué cosas se pueden hacer para mejorar ese, ese radio entre mujeres y hombres en, en, en, en, en, en el campo. Entonces el, el, el, el, el proyecto pretende aumentar el número de mujeres en la ciencia de datos mediante el desarrollo de recomendaciones a, a, de políticas públicas a, a, a, eh, basadas en datos y, y, y y, y también identificando problemas que crean eh, los problemas de diversidad que vemos. Entonces, una de las soluciones que, ha, que ha salido de este proyecto es una, eh, una dashboard, un tablero de diversidad, se llama, que es una herramienta desarrollada para ofrecer información sobre la inclusión de género en un lugar de trabajo. O sea, la, la, la idea es que esta, esta, este tablero se use en empresas tecnológicas con datos de... Cosas como GitHub y Slack, este, que seguramente ustedes conocen. Entonces, el, el panel mide y, y, y trata de, de tomar en tiempo real eh, interacciones entre mujeres y hombres, por ejemplo, a cuántas mujeres se les asigna un, un, un issue o como un, una tarea en GitHub, o cuando una mujer o un hombre escribe en un, escriben en Slack, a cuántos le responden más. Tratan de. de, de Obviamente, este, conservando como el la, la, la, la, la anonimato de las personas y, y, y, y la protección de sus datos, pero puedes tener de alguna forma, eh, eh, bueno, ver patrones globales de lo que está pasando en la empresa y darle esta información a los, a los jefes, para que los jefes, bueno, digan, decidan basada en, en los datos que, que, que hace al respecto. Y bueno, Jess. Yeah. Con esto estoy llegando al, al, al final de la presentación. Este, algo que quería decir es que por más que, que bueno, la ciencia de datos son muchas cosas y, y, y qué es el bien público y cómo se aplica al bien público, yo creo que de las cosas más claves es que la ciencia de datos para el bien público tiene que ser ciencia abierta este, en, en, en, en, en la forma en que cuando tú abres tu código, abres el software, abres, abres tu, tus artículos, tus papers, este, eso incentiva la transparencia de lo que, es lo que está pasando eh, y, y, y la reproducibilidad que otras personas puedan usar tu trabajo y, y, y, y reutilizarlo en otros contextos. Yo creo que eso es súper importante, por ejemplo, con el asunto del COVID. Eh, el laboratorio, por ejemplo, con el que estoy trabajando yo, es dinero que, se, que el gobierno tiene en, en el Reino Unido para, para, para investir en que haya agentes estadísticos que estén sentados pensando cómo resolver este problema pero sabemos que no todos los países tienen ese dinero y que la, y la pandemia ha sido muy dura para todos, entonces el hecho de que lo que salga de estos proyectos, no sea solo un, una publicación, que nadie puede, un, la publicación te, te enseña lo que pasó, pero no te dice cómo hacerlo específicamente, ¿no? Entonces, si hay una publicación que viene con código abierto, con ejemplos de datos abiertos, etcétera, este, eso se puede reutilizar en, en otros contextos con expertos locales. Entonces... Ese, ese es mi, mi, mi, mi mensaje más importante. Yo creo que la, la, la, en, el, en los contextos en que sea posible, obviamente, si estás trabajando con datos médicos, etcétera, no puedes abrir todo, pero al menos puedes abrir tus métodos, puedes abrir el código. Y finalmente, para, para terminar, yo quería dar a, a, algunos recursos adicionales que vienen del, del Turing, de donde trabajo para ciencia de datos. Está el Turing Way, que es una guía de cómo hacer ciencia de datos reproducible y de forma ética. Es un... Me parece muy bueno, sobre todo cuando uno está aprendiendo a, a programar, a hacer análisis, este, es, es, es excelente. Hay un Summer Fellowship, que es como una escuela de verano que se llama Ciencia de Datos para el Bien Social, que es, es entre la Universidad de Chicago, el Turing y la Universidad de Warwick. Creo que son como tres meses este, y gente que está como terminando el máster o quizás en, en el doctorado pueden aplicar y, y, y es, una, es, es también un, una pasantía pagada. No sé, si, creo que, no sé si ha habido desde la pandemia, pero si les interesa, keep, este, échale un ojo a ese link. Y lo otro es, bueno, aquí me hago publicidad, yo es Data Stories, es un pequeño proyecto que tenemos algunos colegas en, en, en mi equipo, que es este, una forma de incentivar a la gente a que que trabaje con datos, que, que, que mire datos abiertos, que, que, que, que, que, que vaya un poco más allá de su investigación tradicional y, y, y, y, y que cree, eh, cualquier análisis que lo haga claro. lo, lo cree de forma reproducible y se pueda usar por otros, para que la gente que está aprendiendo, por ejemplo, cómo a cómo hacer machine learning o cómo hacer ciertas cosas, lo vea en el código y lo pueda correr y pueda luego modificarlo y quizás usar sus datos. Y este, es una forma de que, de, de, de, de que el conocimiento esté ahí totalmente transparente y a manos. Y, y, y ahí les pongo como un link a, a, un, a, a un Twitter porque ayer nos agarraron una de estas esta pequeñas publicaciones, un periódico aquí lo le gustó y e hizo, hizo una reseña al respecto. Estoy muy contenta porque no es mi trabajo del día a día, pero <ríe> chévere que, que, que los periódicos que le, le dan caso a uno. Y bueno, con esto termino. Eh, ese, es mi ese no es mi correo electrónico. Eh, después les mando mi correo electrónico correctamente. Eh, lo otro que quería decir es que en mi equipo estamos contratando científicos de datos e ingenieros de software para hacer investigación. Así que si alguno de ustedes está buscando gente que haya, que haya como terminado el doctorado y que tenga, tenga herramientas, este, habilidades técnicas, de, de, de, sobre todo para hacer ciencia de datos <risa> reproducible, eh, hay un link. Sí, sí, si están interesados, contáctenme y les puedo <risa> dar más información. Y bueno, muchas gracias a todos por, por la atención. Gracias a ti, Camila, por, por la presentación, por el contexto, por los ejemplos y también por todos los recursos que, que has compartido. Nosotros desde la conga damos fe que muchos de estos recursos que mencionaste son fabulosos, nos han servido muchísimo. También en el diseño de nuestros contenidos, en particular el Turing Way ha sido un recurso muy, muy, muy importante para, para nuestros estudiantes. Eh, Preguntas, comentarios. Veo eh, José Antonio. Gracias. Gracias, Camila, por, por la presentación y, y aprovecho de saludarte. Mira, eh, un poco aquí pensando en la ética, la técnica, la utilidad, cuando hablas de, de estos problemas relacionados con COVID, yo... Veo que, bueno, eh, el hecho de que se hagan menos pruebas o se tomen menos muestras de, de aguas te da oportunidad de poner, de desarrollar proyectos y de hacer cosas interesantes, ¿no? Entonces uno diría, bueno, eh, si el gobierno quiere quitar dinero, pues mejor para mí porque desarrollo aquí, o sea, uno de manera egoísta, digamos, que voy a, a trabajar aquí un, una, una nueva super... Eh, indicadora de no sé qué eh, por otro lado eh, si, si se quita mucho dinero pues es imposible ya hacer los estudios y, y debe haber un balance allí en el cual eh, digamos uno, uno sienta que el dinero que se está quitando se usa para bien en otra cosa y, y el trabajo que, que ustedes hacen es útil ¿Cómo, ¿cómo ha sido tu experiencia en estos proyectos que tú mencionaste respecto a eso. ¿Tú crees que se ha trabajado cerca de ese punto óptimo? Hace rato ya que quitaron tanto dinero que, que lo que ustedes hacen eh, no, no, no son capaces de predecir. Eh, ¿Tú crees que, que, que hay un impacto allí positivo en este momento? ¿Lo hubo? ¿Lo habrá? Cuéntanos sobre eso. Gracias. Me dan un segundo, necesito aprender la luz. Se hizo de noche aquí. Ya vengo. Un segundo. Ok, disculpen. El... Eh, sí, bueno, en el contexto de este laboratorio, eh, empezó en el 2020, de hecho no era en el momento, no era necesariamente este, con la idea de cómo podemos re reducir, este, re reducir uh, eh, el financiamiento, de hecho era más bien... Eh, hay cosas complicadas que necesitamos poder hacer, entender y que quizás nos sirven para el, el invierno que viene. ¿no? Entonces, eran proyectos un poco más a largo plazo que eh, la gente que trabaja en la agencia no, no tiene el tiempo ni la capacidad de hacer, no, no que no tengan la capacidad técnica, sino que están resolviendo por los problemas de hoy. Entonces, lo, lo que ha empezado a pasar es más bien, cuando yo empecé, por ejemplo, con el proyecto de las aguas residuales, la idea que esto era para término largo, que, que, que íbamos a tener eh, el sampleo de estos sitios por mucho tiempo y nos empezamos a enterar por el cambio de políticas públicas que, ah, no, no van a, ya no van a hacer esto, ya no van a hacer lo otro. O sea, no es que más bien ha sido cómo nos ajustamos nosotros al cambio de, del gobierno, que no necesariamente siempre está escuchando a los, a los científicos, de hecho uno esperaría que entonces nosotros podamos darle consejo a ellos de hasta cuánto pueden cortar, ¿no? cu cu cuál es la, re la reducción que todavía sirve. Eh, pero ellos parecen estar tomando decisiones antes, antes de que ni siquiera tengamos esos resultados. Obviamente esto lo hablo por mí, no lo hablo por el laboratorio. Eh, pero, pero esperamos que al menos entonces podamos informarlos, aunque sea después o... o al menos con las aguas residuales se sabe que se puede rápidamente aumentar la, la, el muestreo. Entonces, eh, sí, es complicado y, y el hecho es que lamentablemente nosotros no, no, no podemos controlar la, la, la, la, el, el, las políticas públicas. Podemos dar consejos, pero sabemos que no es necesariamente así que las cosas funcionan. Veo a uh, una pregunta de Alex y después Ricardo. Eh, bueno, hola Camila, muchas gracias. Eh, bueno, me pregunta un poco de la mano y es, bueno, sobre todo con, con esta parte del impacto social, bueno, más que preguntas, como, como recomendaciones de cómo hacer que, bueno, cuando se trabaja especialmente con comunidades, estos proyectos de, de ciencia ciudadana, ¿cómo hacer para que, digamos, como el retorno, para que el aprovechamiento de, bueno, y justamente porque esos son recursos que se invierten en las comunidades, que no se convierta meramente en una extracción de datos? Digamos, el ejemplo ahí, el ejemplo de siempre es esto, Cornell con, con la plataforma iBird, donde, bueno, uno recoge datos de, de pajaritos, bueno, y es muy bonita y funciona, yo la uso, pero ¿cómo hacer para que, pues, sí, para que el, las comunidades sientan, sientan un retorno mucho más efectivo? Por, eh, bueno, por ejemplo, el proyecto que mencionabas de paridad de, de género me parece, me parece súper bueno. ¿Cómo hacer para que, para que esas cosas sean más bueno, se, se, se sientan más? Yo diría que tienes que tener a alguien en la comunidad y un grupo de personas en la comunidad que esté totalmente interesado en, el, en el, el resultado del proyecto y que te ayuden a diseñar el proyecto y te ayuden a diseñar la toma de datos. Eso pasa mucho. Eh, en ciencia, ¿no? Llegan los científicos o los expertos a la comunidad a tratar resolver problemas sin incluirlos y sin, y sin hacerlos parte, como que esto, esto, esto me pertenece también. Eh, obviamente yo no tengo... Eh, la, la experiencia, por ejemplo, esta de, la, de, de la paridad de género, claro, nace dentro de un instituto de ciencia de datos que tiene un problema de paridad de género y entonces se decide que se va a financiar este proyecto, ¿no? Entonces eh, era para, para el instituto un problema, un problema interno, ¿no? Entonces, dentro de las comunidades tiene que ser que ellos se den cuenta de que es un problema interno y que ellos sientan que son parte de la solución, creo yo. Esta sería mi, mi, mi opinión. Obviamente eso no es fácil, ¿no? Este, eh, eh, no es trivial y creo que ese es uno de los grandes problemas que hay en estos casos. Sí, sí, por eso esta pregunta es recurrente porque nunca sabe, aún no, sabe, no se sabe bien cómo hacerlo. Gracias. Es interesante porque es, es cierto que el proyecto debe dar una respuesta a una necesidad que exista. Y si viene desde la comunidad en sí, es mucho más, es mucho más probable que se vayan a implementar los resultados o las recomendaciones que puedan salir de ese, de ese proyecto. Pero eso también implica que involucrarlos y crear equipos interdisciplinarios es, uh, es necesario en este caso. Y... Y me parece también que, que los chicos en este hackathon están teniendo una experiencia en esa área de cómo trabajar con equipos interdisciplinarios, donde la comunicación es más complicada, pero al mismo tiempo se enriquecen muchísimo las soluciones que se pueden obtener. Y que a veces el, la, la solución que tú quieres dar como científico, ah, yo quiero usar las redes rurales más las más profundas y más tal, y quizás ellos dicen que solamente necesitan una descripción de cuál es el problema, ¿no? Como el, la primera tarea de la ciencia de datos, entender, o, o, o algo simple, ¿no? Entonces, pero uno viene con toda la ambición técnica y las, las, to, todos mis martillos de Machine Learning tratando de eh, resolver algo que, que, que para ellos puede no ser importante. Sí. Bueno, lo, los retos del hackathon casi todos tienen ese componente, pero bueno, quizá en el que más se nota es en el, en el segundo reto, en el reto de Make Sense y, y las comunidades agrícolas. Eso es algo que, bueno, que invo, involucraría directamente a las personas y aparte les está generando una solución rápida. Pero bueno, siguiente pregunta. Okay. Ya no hablo más. Eh, creo que teníamos a Ricardo en la línea. Hola. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, bien, buenas tardes Camila, eh, Reina, gracias por tu presentación Camila, ha estado bastante buena, interesante. Justo en esa línea quisiera hacerte una pregunta sobre los desarrollos quizá en tu experiencia o en el instituto, eh, sobre si han visto temas eh, sociales, siempre temas para el bien social en, de, de Latinoamérica, si es que han este, pasado por esa experiencia y si... Por ejemplo, ¿cómo han podido afrontar, si es que lo tuvieron, eh, el, el tema este, la calidad de los datos y de la falta de un gobierno o de datos implementados en las organizaciones, incluso gubernamentales? ¿no? Entonces, yo creo que esto es una de las grandes limitancias que se tiene cuando uno empieza, eh, quiere aplicar ciencia de datos para el bien social en Latinoamérica. Eh, la calidad de datos, eh, el gobierno de datos que tiene implementada la organización por la cual tú estás extrayendo los datos. Y esta veces uno se choca con esa realidad y no se hace tan sencilla los análisis o incluso la escalabilidad de un proyecto que alguien puede tener, ¿no? Porque usualmente lo que sucede aquí, al menos en Perú, que cuando uno implementa una solución, usualmente va a ser específicamente para ese año, para esa época. Porque luego, como no hay un sistema, como no hay un gobierno de datos este, implementado, eh, lo que sucede es que los formatos cambian. Hay, hay, hay variables que ya no se van a tomar en cuenta, o sea, son, son cosas así, ¿no? No sé si han tenido alguna experiencia resolviendo algún tema de Latinoamérica y hayan tenido ese, ese choque con, con tema de calidad y gobierno de datos, ¿no? Bueno, quiero decir que lamentablemente el Turing no es, no es suficientemente internacional y, y a, a mí me ha... Me ha pesado que las colaboraciones son siempre con el norte y no tanto con el sur. Entonces, no, no he tenido, no, no he tenido un proyecto trabajando con Latinoamérica o con, con el sur global, la verdad. Pero lo que tú dices es totalmente cierto. El, el, el, el, el, el, tu modelo va a ser tan bueno como tus datos, ¿no? Y si tú tienes unos datos in, in, incompletos, este, inentendibles, sin sin estandarizaciones, este, eso, eso, eso no va a funcionar. Pero yo creo que hay, y, y, y, y quizás te puedo dar un contexto, quizás en, en, un poco afuera, cuando tú, esto que la ciencia de datos se ha vuelto como una moda de hace como seis siete años, un montón de empresas, y de aquí, esto este es un, un ejemplo aquí del Reino Unido, Necesitan un científico de datos y necesitan usar inteligencia artificial para resolver sus problemas. Y cuando el científico de datos llega a la empresa, se da cuenta que la empresa no, no toma datos o no tiene calidad de datos. Entonces, eso, eso le ha pasado a un par de, de personas, colegas. Pasan dos años eh, diseñando una estructura eh, y, y de cómo tomar los datos, de cuándo se van a tomar, de cómo se van a estandarizar. Eh, ese es un problema en todos los lugares donde no hay cultura de datos, como dices, como dices tú. Eh, yo siento que, siento que el COVID puede ser ese empuje, eh, que, que pueda empujar, bueno, obviamente al, al norte ya lo, lo, lo ha empujado desde hace tiempo, pero, pero, pero entender lo que estaba pasando con la pandemia solo se podía hacer con datos y, y, y espero que eso haya podido, de alguna forma, como se, se este, trenarse en, en, en, en las ideas, en los gobiernos entender que fallaban las cosas, ¿no? Pero, obviamente, estoy segura que, que es bien complicado y que, y, y que hay que arar en el mar un poco allá. Pero sí, no, no tengo ninguna, ni, ninguna cosa específica con Latinoamérica, lamentablemente. Tal vez una pregunta un follow-up relacionado con la situación en Latinoamérica es el tema que, que trajiste con la de la ciencia abierta en general y o el, el acceso abierto a datos, a métodos, a código, eh, la importancia para, para justamente llegar a la población, para que las soluciones sean uh, implementadas más fácilmente, eh, para tener más accesibilidad, y eso está realmente en el corazón de este hackathon, en el corazón de todas las asociaciones que están apoyando el evento. ¿Cómo, desde tu perspectiva, cómo ves tú el movimiento de ciencia abierta en el sur global, por ejemplo? Porque ha sido por muchos años un movimiento y una iniciativa que se empuja muchísimo desde el norte, eh, pero muchas veces no los esquemas que se desarrollan, las metodologías que se desarrollan, no son directamente aplicables a, a las condiciones que tenemos en el sur global? Sí, esa es buena pregunta. <risa> y quizás este, seas tú mejor para responderla que yo. Eh, yo, yo he estado este, trabajando muy cerca de bueno, este movimiento de, de ciencia abierta de hace tres años pero desde el norte, ¿no? y pensando que siento que viene es como esta mentalidad de que vamos a resolver el problema del sur, ¿no? pero nadie habla con el sur. El Turing Way me parece que está haciendo un esfuerzo grandísimo en incluir al sur y hacer que el sur cuente su propia historia de cómo se hace ciencia abierta y ciencia de datos desde, desde el sur. ¿no? Este, que por eso, si, si están interesados en este mundo, les, les recomiendo el Turing Way, es una comunidad abierta este, de gente de todos lados, empezó en el Reino Unido pero pero pero de todos lados de, de cómo escribir cuáles son las reglas del juego este para todos eh, pero pero pero es cierto eh, eh, eh, por ejemplo la idea de, de hacer de hacer educación abierta ¿no? de, que, de que todo que de, de, de materiales educativos abiertos eso toma más tiempo no toma más trabajo y necesitas el recurso, necesitas las horas extras que te van a pagar para establecer eso. Eso, bajo el término de ciencia abierta, se vende bastante bien aquí en Europa ahora, pero yo no sé si en Latinoamérica puedes decirle, mire, necesito no sé cuántas horas más paga para abrir todo el material para que se pueda hacer reutilizable. La conga es un ejemplo ¿no? de cómo tratar de hacer eso. Pero, pero me imagino que, que, que, que, que debe ser complicado y que, y, y que es importante que el sur sea parte de la historia y, y, que, y, que, y que defina cómo, qué es la ciencia abierta para, para el sur global, que no necesariamente es lo mismo. Sí, en efecto, el apoyo institucional es una de las problemáticas en, en el sur global, pero también siento que se está empujando de los dos lados, en el sentido de que hay una comunidad, sobre todo de... Eh, jóvenes investigadores e investigadoras que están, que están propulsando este tipo de iniciativas y al mismo tiempo tienes cosas como eh, las discusiones sobre ciencia abierta que vienen de la UNESCO y esas discusiones de alguna manera tienden a generalizarse y a implementarse a nivel internacional. Creo que eso también puede fortalecer la manera en que nuestros gobiernos, nuestras instituciones, nuestras universidades le dan valor a la ciencia abierta y también puede abrir espacios para, para quienes promocionamos la ciencia abierta en, en la región. Eh, Bien, acá... miento, eso es lo que se necesita. Plata. <risa> Alex, Perdón. ¿tienes algún comentario? Sí, sí, en ese sentido. Acá, acá en Colombia hay una fundación que se llama Carisma, que trabaja en acceso abierto y ellos... Ellos cuentan algo curioso, dicen que cuando empezaron a trabajar en acceso abierto y empezaron un poco a definir y a verlo con, con más, bueno, con más, viéndolo más académicamente, se dieron cuenta que en el sur de, bueno, en Sudamérica se, se, se trabajaba la ciencia abierta comúnmente, solamente que no lo sabíamos. La gente, la gente era mucho más abierta como era en el norte, digamos, era mucho más abierta a compartir sus cosas, no había repositorios y ese montón de cosas así pero sí la gente era mucho, mucho más abierta de lo que se pensaba. Eh, bueno, ellos comentaban que, que bueno, que entonces vieron eh, eso y que bueno, cuando empezaron a trabajar se dieron cuenta que, que cuando empezaban a explicarle a la gente, entonces la gente lo que hacía era, en lugar de de, de abrirse más y bueno, decir estoy haciendo ciencia abierta, lo que dijeron, uy, eh, bueno, yo estoy, yo, estoy, yo estoy dejando mis datos abiertos, entonces ahora me los voy a quedar para mí solo. <risa> Fue como un efecto, un efecto contrario a lo que esperaba. Entonces, bueno, es una anécdota que, que cuentan ellos, que es, bueno, es, inter, es interesante ver que, bueno, que se si hacía ciencia abierta, no lo sabíamos. Y cuando, cuando se nos dijo que hacíamos ciencia abierta, eh, dijimos que, que no queremos hacer ciencia abierta. O sea, la... Sí, esta, esta parte de, de la información y, y de sensibilizar sobre lo que es y, y cómo se hace también es, es bastante importante. ¿Otras preguntas para Camila? De nuevo, de la manera en que se sientan más cómodos y cómodas, bien sea en el chat o pueden levantar la mano como lo deseen. José Antonio y luego Keini. Camila, yo no sé lo que es interoperabilidad. ¿Puedes dar así algunos ejemplos para volver sobre ese concepto, por favor. Ok. Interoperabilidad se usa en, en bastantes contextos distintos. Uno, por ejemplo, es interoperabilidad de datos. Tienes tus datos que los puedes usar en, en este... En, eh, tienes tus datos y entiendes qué significan las variables y entonces los puedes usar en, en, para resolver un problema, pero también los puedes usar para resolver el otro. Y como la clave de la interoperabilidad es el entender y tener toda la información de las variables y de cómo se midieron las variables, por lo tanto, pueden, eh, cosas de un experimento se puedan usar en otro experimento, por ejemplo. Eso es para los datos. Con los modelos puedes pensar un poco lo mismo. Por ejemplo, en, en, en, con las aguas residuales. Al final lo que queremos es medir prevalencia. ¿no? Este, ese ese es, el último, es, es, el, es el fin último de, de, de, de ese modelo. Pero las aguas residuales por sí solas nos dan prevalencia, nos dan algo que está relacionado con la prevalencia. Por el otro lado tenemos el modelo de prevalencia del que habló al comienzo, que es este de quitar el sesgo de las pruebas rutinarias y poder obtener prevalencia de ahí. Entonces tú puedes usar el resultado de este modelo en, en el otro modelo para poder luego calibrar el modelo. Con, con la idea de, de, de, usar, eh, de, de, de estimar prevalencia. Entonces, la idea es que los modelos estén diseñados de una forma y, y, y descritos de, de una forma tal que puedan ser usados en distintos contextos que no pueden ser si tú no sabes, no, no sabes cómo se construye el modelo, no sabes cuáles son las características, que es, que es lo que suele pasar en general. ¿no? Tú tienes tu paper más... Eh, eh, con tu, con tu modelo no, este, no tienes claro cuáles son los datos, uno no va a tomar el output de un modelo sin entender exactamente qué es lo que está pasando y metérselo a otro, porque ahí puedes terminar con problemas. O sea, la idea, al menos dentro del laboratorio, es que esos modelos se puedan usar entre ellos porque, porque están de alguna forma basados en, en, en datos parecidos y, y, y, y bien explicados y bien controlados. Ese es, ese es el, el contexto. El conector del USB es un ejemplo. Exacto. Es que las cosas se pueden usar en distintos contextos y que, haya, y que haya algo que conecte los contextos de forma distinta, que generalmente es información detallada. O sea, es un tema de documentar. Me, me quedo con esa idea, documentar los datos. Documentar, exacto, con, con, con, con contextos. Muchos... Porque uno. Tú no, uno no se sentiría, alguien te dice, mira, yo tengo un modelo que me predice tal, Entonces, dámelo, yo se lo, se, lo, se lo conecto a esta otra cosa, no, eh, si, si no tienes, hay que tener un nivel de confianza de cómo se construye el modelo y cómo puede afectar tu otro modelo que estás haciendo, ¿no? Este, pero cómo construyes esa, ese nivel de confianza es más o menos lo que este laboratorio estaba tratando de, de, de como desarrollar, como las las reglas para poder hacer modelos que, que se puedan usar en distintos contextos y cuándo se pueden usar en distintos contextos. Y hay gente muy, muy, muy, muy experta en estadística que yo no, yo, yo, yo no, no les llego a nada pensando que son, son, son preguntas difíciles, la verdad. Creo que también tiene una pregunta. Disculpa, Alex. ¿Tenías un comentario? No, voy a decir que, que el uso de estándares es muy importante cuando se habla de interoperabilidad. Digamos uno puede documentar algo, pero si, si se creó su propio formato de datos y es una cosa muy complicada, al final le está cortando un poco lo que sea, que sea interoperable por muy documentado que esté. Exacto, creo que eso lo comentaban antes en la pregunta esta de, los, de los datos en Latinoamérica, que entonces vienen y le cambiaron el nombre a las variables o se midieron las cosas de forma distinta, después ya no puedes usar, no, no. si de repente tienes la misma variable y la estás midiendo de forma distinta, no, no puedes usar la misma variable, no, no es la misma variable y cosas así. C es, es como dice Alexander, es, estándar, es de, de, de que puedas conectar cosas juntas. Eh, ¿Kaini? Ah, Hola, ¿qué tal? Un gusto. Muy, muy buena la, la charla sobre ciencia de datos. Este, bueno, quería preguntarte allí qué tanta experiencia has tenido eh, en, donde tú, tú te encuentras en cuanto a, bueno, ciencia de datos, ya temas de gobierno local, es decir, si sí, es más o menos fácil el tema de de datos allá y bueno, qué proyectos allí ves? que se pudiera implementar también aquí en Latinoamérica, en esa materia. Por ejemplo, me, me, tema ambiental, cambio climático, etc. Yo pues he trabajado en... en mi, mi trabajo es... A mí me, me, me ponen en proyectos distintos que duran seis meses o un año. No, yo he trabajado en bastantes cosas distintas. He trabajado unas cosas, por ejemplo, con asuntos de... de de gobierno local era usar datos de movilidad laboral en, en una ciudad de, de, de Inglaterra para entender, por ejemplo, in, com, cómo las industrias se relacionan entre ellas. Entonces, se usaba como modelado de redes para entender qué industrias comparten trabajadores y qué, qué, qué industrias son similares. Entonces, si hay una industria, por ejemplo, que está teniendo problemas, sobre todo con el Brexit aquí, que se va a ir a otro lugar, se, se va a ir de... de, de del Reino Unido porque por el Brexit, ¿qué va a pasar con esos trabajadores? Entonces uno podía, podía entender eh, qué pasa con la movilidad de los trabajadores y, y qué, qué industrias podrían asumirlo. Y ese tipo de modelos sé que se están usando en Latinoamérica mucho porque eh, de hecho uno de los, uno de los propulsores de, de, esa, de ese campo de, de, de, de economía aplicada es, es un venezolano. Ricardo Hausman, que, que está en Harvard. Y yo sé que, que ese tipo de modelos se han construido en Colombia, creo que, creo que en, en, en. No sé si era Medellín o Cali, pero tenían, tenían, un, tenían un, un, un, un, unos ejemplos particularmente ahí. Y, y, y no solo. Esto era con, con industrias y movilidad laboral, pero también puedes tener industrias y productos. ¿Qué productos las industrias hacen? Entonces, si hacen. In, Productos que son muy parecidos, ella, la, las industrias pueden beneficiarse no solo de, de, de, de trabajadores, sino pueden beneficiarse de, de, de financiamientos, etc. Este podría ser un, un ejemplo que tengo y, y si puedo conseguir un link, capaz le, te, te, te, puedo, te puedo mandar un link en un rato este, de, de, de, de lo que se está haciendo en Colombia ahí. Gracias, no, ¿Respondí toda la pregunta o me faltó algo? Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Cualquier información, Camila, que quieras hacerle llegar a, a la comunidad, eh, la podemos pasar por el Discord luego de la charla. ¿Alguna otra pregunta? Comentario, sino tal vez para cerrar, eh, te quería más bien pedir un qué consejo le podrías dar a la comunidad que se está formando acá en, en el evento para aquellos que quisieran trabajar en, en esta área, que, que quisieran trabajar en, en ciencia de datos para, para el bien común. La comunidad eh, cuenta con unas 90 personas, eh, muchos eh, en ciencia. Estamos hablando de física, geofísica, computación, biofísica, eh, cosmología, nanotecnología. Entonces ese es un poco el, el background que, que tenemos en la comunidad. Si pudieras dar uno o dos consejos. ¿Cuáles serían? Y están a nivel universitario, finales de carrera, maestría. Bueno, yo creo que si quieren hacer ciencia de datos, lo primero que tengo es que aprendan a programar bien. O sea, les va a ahorrar mucho tiempo en su vida, en el futuro, este, uno, yo como físico aprendí a programar a los a los golpes porque necesitaba resolver algo este, y, y me di cuenta, si hubiese establecido eso bien, este, la vida sería más fácil ahora. Así que no, no le tengan miedo a la programación, este, es divertido y, y se puede. Pero bueno, eso, eso, es muy, eso va para cualquier persona que quiera trabajar cosas técnicas en el futuro. Eh, el asunto de ciencia de datos para el bien común, yo creo, hay, hay dos cosas. Una que creo que ya la mencioné, que uno viene con, con todas las ganas de usar el método más chévere que vi en el último paper de Google, y generalmente los problemas, la mayoría de los problemas de ciencia de datos no son, no son, eh, no son, no necesitan ese tipo de soluciones, ni tienen la cantidad de datos de ese tipo de soluciones, y que probablemente lo, más, lo, lo mejor que pueden hacer es, es hacer un par de figuras para incorporar a la comunidad y para convencerlos de construir una solución juntos y cosas así. Ese, ese es un lado. El otro lado, y que creo que pasa mucho conciencia de datos en, en, en general, sobre todo la forma que estamos haciendo esto, tenemos estos datos abiertos que los podemos acceder y, podemos, y creemos que podemos resolverlo todo con los datos abiertos. Pero se nos olvida que dentro en, de los datos abiertos hay un contexto que quizás no lo tenemos, ¿no? Y hay un contexto en cómo se, cómo se recogieron esos datos. Un contexto en que esos datos quizás no son una fuente representativa de la población y que cualquier cosa que construyas en ellos no necesariamente resuelve el problema. Eso hay que tenerlo siempre, siempre en cuenta, sobre todo cuando estás usando datos observacionales, datos abiertos de, de, de personas que no se tomaron de forma controlada como en un experimento y que son la mayoría de los datos abiertos que vas a tener. De que, que los datos vienen de gobiernos y dentro de los gobiernos hay contextos y hay historias de, de cómo se construyen y cómo, qué se publican. ¿no? Eso hay que tenerlo cada vez que se miren datos abiertos y pensar, tener cuidado también de, de, de no tratar de... de, de de establecer, este decir, conclusiones en cosas donde tú no sabes exactamente cuál es la historia de cómo se recogieron esos datos. Eh, creo que eso sería como, como de qué pensar cuando estás trabajando en, en este contexto. Creo que veo una pregunta de Kevin que dice en los últimos años de pregrado, ¿puedo postular a esas escuelas de verano? Eh, sería bueno. Mira las páginas web, este, Reina les vas a mandar las, las láminas. Uh. Sí, las diapositivas estarán disponibles, el PDF después de la, de la charla. Eh, sí, la, la escuela esta de verano, yo creo que empezó en, en, en Chicago, luego se está haciendo aquí, pero luego vino la pandemia y no he escuchado que la vuelvan a hacer. Eh, pero pero eh, abran el link, también miren el, el link del Turing. El Turing tiene... Tienes hackatones, tiene, tiene eventos de este estilo donde reúne gente de distintos contextos para, para resolver problemas de este estilo también. Echale este, un ojo ahí. Eh, sí. Creo que los hackatones son siempre una buena, una buena forma porque primero practicas con cosas reales. ¿no? Este, uno, uno puede aprender muchas cosas por Internet, pero los datos reales no se ven como los datos que te da Kaggle en Internet. Y eso, los hackatones, te, te, te enfrentas con la realidad y que con, con los problemas complejos y con los problemas de que, que, que no necesariamente necesitan una red neuronal super fancy para, para resolver. Ah, chévere, Alexandra. Quizás échale un ojo. Ya, ya, esto está empezando ahorita, pero debe haber otro el año que viene. El año que viene, sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias Camila. Eh, gracias por conectarte un sábado en la noche con nosotros y, y compartir tu experiencia. Eh, de verdad ha sido muy, muy enriquecedor. Espero, estoy segura que, que a los y las participantes también lo piensan. Y, y nada, seguimos. Es, seguimos en contacto. Eh, éxitos con los proyectos y, y nada, mañana nos vemos para, para el tercer y último día del hackathon Esta noche hay fiesta. Bueno. Muchas gracias a todos, diviértanse en la fiesta y buena suerte con el final. Gracias, gracias, Camila. Esto. Sí, bueno, esta noche tenemos eh, una fiesta, pero bueno, vemos qué hacemos en la noche. Varias, varias horas de código antes y después un poco <ríe> de, de relajación y de compartir. Chao, chao. Seguimos en contacto para el doctor. Chao.